Muy pero muy buenas tardes a los amigos de Grande Premio, soy Esteban Nieto, estamos en un nuevo GP a las 10 y en esta oportunidad vamos a hablar de los momentos inolvidables de esta temporada 2021 que coronó a Max Verstappen. Bienvenidos. La temporada 2021 de Fórmula 1 fue realmente inolvidable. Eh, un año que difícilmente olviden los fanáticos de la categoría Y que captó la atención de mucha gente que no, no está acostumbrada a mirar la Fórmula 1 Y bueno, quizás eh, con esta definición que hubo en Abu Dhabi eh, Es probable que, que por ahí muchos hayan pensado que fue una cuestión de una única carrera no Pero la realidad es que toda la temporada 2021 fue una lucha feroz Entre Lewis Hamilton y de Max Verstappen Haciendo un poco de retrospectiva eh, sobre este año, recordamos un inicio un poco mejor eh, para Mercedes eh, con una victoria en Bahrein cuando todavía el w se no estaba en un buen nivel de desarrollo debido a, las, a, las, a los cambios aerodinámicos en la parte trasera de los autos por el reglamento que empezó a regir en esta temporada y por una, una victoria que le llevó a Hamilton ahí en Bahrein. Por un error de Max Verstappen. Al intentar superarlo en un lugar eh, por el exterior de la pista. ¿no? En un lugar que no estaba permitido. Y de esta manera tuvo que volver a la posición a Hamilton. Y así llevarse la, la primera carrera del año. En las primeras eh, cuatro carreras eh, hubo tres victorias de Mercedes. Eh, sacando la segunda de Emilia Romagna. Donde Hamilton tuvo una carrera bastante complicada. Donde se fue... Eh, se despistó, se fue afuera de, de la pista Y pudo retornar y terminar segundo Gracias a, a aquel toque con choque En realidad un incidente entre Russell y Bottas Que bueno, le permitió recuperar varias posiciones Y terminar eh, como escolta de Verstappen Pero bueno, después llegó Mónaco eh, Un momento realmente bisagra Que fue cuando realmente Red Bull eh, Mostró realmente su potencial eh, ganó prácticamente de punta a punta eh, En esa quinta fecha Por primera vez Max Verstappen pasó a liderar Un campeonato de Fórmula 1 Tras varios años de estar a la sombra De Lewis Hamilton y de Mercedes Y ahí emprendió una lucha mucho más eh, Seria No eh, no era una cuestión por ahí de Una carrera o dos Sino que realmente se veía que Red Bull y Max Verstappen Iban a pelear cuerpo a cuerpo Esta temporada 2021 de Fórmula 1 Después vino Bakú donde Verstappen también parecía que iba a vencer tuvo aquel eh, incidente cuando se le reventó un neumático en la reta principal tuvo un choque fuerte <coughs> con su auto pero bueno, eh, esa carrera tuvo eh, muchas incidencias sobre el final Hamilton que estaba en la ronda de primera fila en el relanzamiento después del accidente de, de Verstappen eh, apretó mal un botón de, de freno y se le bloquearon la, las neumáticos y no pudo eh, continuar en, en la carrera eh, en la curva no en donde tenía que continuar y terminó finalmente decimoquinto si mal no recuerdo y terminó Checo Pérez ganando esa, esa carrera la única, ganó, la única que ganó el mexicano en esa temporada de Fórmula 1 a partir de ahí eh, empezó en un dominio claro de Red Bull en las próximas carreras en Francia, en Austria, en Estiria hasta que ...ocurrió un segundo golpe de escena en el Gran Premio de Inglaterra. Ahí, eh, en la primera vuelta, en una de las primeras curvas de, del circuito de Silverstone... ...un incidente muy importante entre Lewis Hamilton y Max Verstappen... ...que acaban en la primera fila después del resultado que había quedado tras la carrera de Spring... ...que era una, un formato que debutó justamente en esa competencia de Gran Bretaña... Y bueno, llevando a la curva Cops, eh, una, una muy tradicional de, de Silverstone, Hamilton tocó la rueda trasera de Verstappen y eh, Max terminó con muro de contención a una velocidad muy importante. Tuvo un golpe con una fuerza G muy, muy importante para, para su salud, pero bueno, afortunadamente, a pesar de haber terminado en un hospital, eh, Max se recuperó rápidamente. Aunque el auto terminó muy dañado, el RB16B. Y por el otro lado, Hamilton, si bien recibió una multa de 10 segundos, eh, logró vencer ese, ese gran premio de Inglaterra para volver a acercarse eh, a Red Bull en el campeonato. Y también eh, mostrar que el W12 era un auto competitivo después de todas las actualizaciones que debutaron en esa carrera de Gran Bretaña. A partir de ahí, eh, bueno, se suscitó la carrera de Hungría, una carrera eh, muy extraña, con una carrera con muchos incidentes, eh, los Red Bull resultaron dañados, eh, Hamilton terminó retrasado por una mala eh, gestión de estrategia por parte de Mercedes, eh, terminó en el podio, pero bueno, sin posibilidad de, de vencer la carrera, que se terminó llevando Esteban Ocon, la primera que ganó el piloto de Alpine. Y bueno, después ocurrió, ocurrió el, el receso veraniego de, de Europa todo el mes de, de, de agosto, prácticamente eh, estuvo sin Fórmula 1. Hasta que, bueno, ocurrió aquel retorno raro del de Gran Premio de Bélgica, eh, donde hubo esa lluvia torrencial eh, durante el domingo, hubo dos vueltas nada más de carrera bajo régimen de auto de seguridad y solamente los pilotos pudieron. Eh, obtener la mitad de puntos una carrera prácticamente no se corrió así que bueno una uno de los grandes una de las grandes excepciones de la Fórmula 1 en este año eh, en ese Gran Premio de Bélgica después hubo varias carreras con un nivel muy equilibrado de los equipos pistas donde mejor iba donde iba mejor Red Bull como Holanda después pistas que donde podría haber un mejor desempeño de Mercedes donde por ejemplo no, no se pudo plasmar como, como fue en Italia que hubo un 1-2 de McLaren. Y hubo ese incidente también grande entre Hamilton y Verstappen. Donde el auto de Verstappen terminó montado sobre el auto de Hamilton. Y dejando a los dos eh, fuera de carrera. Ya lo que fue la última parte del campeonato. Primero hubo una, una buena racha de Red Bull. Con victorias en Estados Unidos. Con victoria en, también en México. Eh, y parecía que el campeonato ya estaba tomando color de Red Bull, ¿no? Pero ocurrió hoy en, en el Gran Premio de Sao Paulo el debut de aquel motor picante de Hamilton Que le dio tres victorias consecutivas Le dio la victoria en Brasil, la victoria en Qatar, la victoria en Arabia Saudita eh, Bueno, en realidad el, el motor en Qatar no estuvo, pero sí, Hamilton logró ganar también con un motor más eh, antiguo, ¿no? Eh, pero bueno, llegamos a la definición eh, en Abu Dhabi con ambos eh, pilotos empatados, una situación que solamente se veía en 1974. Eh, y ocurrió lo que todos vimos: eh, un campeonato que parecía ser para Hamilton, el accidente de Nicolás Latifi, una buena gestión eh, de neumáticos por parte de Red Bull, cambiando el contraste en mente los, eh, los compuestos, eh, pasando de, de duros a Neumático Holando para disputar esa última vuelta de velocidad y finalmente Max Verstappen consagrándose como campeón de Fórmula 1 y dándole el primer título también a Holanda en la categoría, así que bueno realmente el 2021 un año inolvidable de la Fórmula 1 y ojalá que se repita mucho más eh, así así que bueno, gracias por acompañarnos por estar acá en este GP a las 10 y nos veremos en otra oportunidad, muchas gracias